Eh, dale, Casilda, ¿quieres empezar tú? Luego, Jos, y ahí vamos sumando a Ceci y luego, Carol. Dale, Jos. So, Casilda, Jos, ¿cómo nos ordenamos? Dale, Jos. Yo ahorita me ordeno. Bueno, de todo lo que hemos hablado, eh, algo que, que quisiera que se quede... Eh, es, el tema de la favicitación ha, ha dado paso a un secuestro de, de las mujeres a través de la maternidad en todo este sistema patriarcal. La forma de liberarse de esta, de ser expulsada por, por alguna forma de decir, eh, vomitada de esta, es la búsqueda de sí misma en, en qué es. Creo que esto deviene en la pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quién soy yo? Y algo, un apunte también importante es que a través de este sistema patriarcal, bueno, la mujer, las mujeres han sido vistas como materia prima. Esta materia prima implica una fuente de riqueza que es potencial a ser explotada, que es lo que ha pasado y pasa en nuestros contextos. Y quisiera también ver la relación que hay entre esta explotación, de, de las mujeres con la explotación de la naturaleza, ya que si concibes a la mujer um, como la madre naturaleza, ambas están a una disposición, por así decir, de ser explotadas. Porque ambas son dadoras de materia prima, donde el hombre asumiría un papel de elaborador, ¿no? aquel que puede tomar esta materia prima y pues transaccionarla de alguna forma. Eh, eso creo que es la, lo que más me, me ha llamado la atención de toda la lectura, el apunte eh, puntual y, por supuesto, las voces de las hijas que en la búsqueda de sus madres, pues, están encontrando a sí mismas y liberándose. Buenísimo. así Súper. Eh, lo que más rescato yo es también esa parte de la recopilación de las voces de las hijas que hace, ¿no? que son voces que yo creo que se pueden seguir recopilando, que yo he recopilado muchas veces en, en, en mi cabeza eh, cuando muchas mujeres hablan de sus mamás, ¿no? Tanto feministas como no feministas, eh, creo que el libro nos da una oportunidad para que las mujeres podamos desmenuzar este conflicto que tenemos con nuestras mamás para poder avanzar, ¿no? Ya que como feministas eh, creo que una de las relaciones más fundamentales y que más tenemos que valorar es la relación que tenemos con nuestras mamás, ¿no? A pesar de que no sea la relación que nosotras queremos, eh, ni que ellas quieren probablemente en el modelo que ellas desearían que nosotras encajáramos, y poder conciliar esa, es, es, esos, eso, eh, esas dos posiciones que a veces parecen tan abismales de lo que yo soy y lo que yo quiero de mí y de mi mamá, versus lo que mi mamá quiere de mí y lo que ella desea, ¿no? Y que a veces parece un abismo eh, que no se puede salvar y que creo que eh, el. Tanto la, la parte de voces en la oscuridad como voces en la claridad de los profesionales y de las hijas nos da la oportunidad de, de poder reconciliar de alguna manera, de hacer que esa relación eh, nos edifique más en vez de que sea eh, esa tortuosa voz que escuchamos de nuestras madres juzgándonos a veces, ¿no? ¿Sí? Hola. Um, sí, para mí era uh, lo que se dijo sobre la posibilidad de, sí, realmente construir una maternidad verdadera, real, um, que significa básicamente cambiar toda la sociedad y que significa que también tenemos que hacer respetar nuestro trabajo um, en la reproducción de la vida. ¿no? Que, Ahora, obviamente no está respetado, no está reconocido, pero en estas uh, sociedades neolíticas a que se ha referido, la madre y la habilidad de traer vida a este mundo era respetado, ¿no? ¿Te puedes imaginar si a una mamá uh, le, se, la sociedad le podría respetar tal cual le respetan a un soldado cuando va a matar? Entonces, es que eso, eso para mí es uh, lo más rescatable. Es que no ha hablado directamente en, en el libro, pero uh, se ha mencionado en, en la discusión. Súper. ¿Carola? Eh, Súper. Eh, lo mío iba mucho a lo que Casilda ya mencionó, el el el recuperar este vínculo que, que habla la autora, que sea de madre e hija que está roto. El dejar de idealizar y poner en un pedestal a una madre así que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce, como, como también mencionó al principio, ¿no? Que como ahora está Danín, que es la salvadora, la curadora, la que está para, para limpiar la casa, ¿no? Y es, es me darle la vuelta a eso porque algo que me llama la atención de lo que decía, eh, que le da un, un término que es la matrofobia, la matrofobia se puede considerar en la escisión femenina del yo, el deseo de expiar de una vez por todas la esclavitud de nuestras madres y convertirnos en individuos libres. Y nada, esa es mi reflexión, el, el, el darle la vuelta a, a también un poco liberarnos de, de la idealización que también aún debemos tener interiorizada de nuestras madres. Super, María. Eh, hola, buenas noches a todas. Eh, bueno, sí, a mí lo que, eh, lo que me parece más rescatable dentro de esta charla que ha estado eh, muy buena es que, como todas han dicho, no, la, la relación o las voces de las hijas, la relación madres e hijas, eh, ha sido un momento eh, maravilloso y sanador eh, porque para mí, ha sido eh, bastante clínico el escucharlas a todas ustedes, el hacer el análisis con ustedes, el leer, el leer este, este sector del libro. Y bueno, lo abrazo para una reflexión eh, más interna y para como una necesidad de dialogar con, con mi mamá y con toda esta relación que he podido hacer a través de, de esta lectura. Este, este punto también me lleva a rescatar bastante el replantearnos la maternidad. Y replantear también eh, los métodos o las formas de crianza de los niños, de las guaguas, en la que podamos incluir de todas en todas sus formas a la, el, al papel y la importancia de la sociedad de nuestros entornos y de, de lo que nos rodea. Súper, muchas gracias, María. Eh, bueno, ahí si alguien más quiere sumarse con su resumen. Eh, creo yo que de las cosas más importantes que que nos ha dejado el libro, eh, en primera es como que hay una construcción del lenguaje que nos lleva a entender de una manera la maternidad, eh, la construcción del concepto de maternidad en servicio o en función del padre, creo que también es muy importante. Eh, el hecho de que esta, esta función también sirva para tener un cierto un cierto servicio, si quieren, de clonar al padre o clonar las eh, tradiciones, los pensamientos del padre, igual me parecen clave. Y eh, lo último con lo que me quedo es la diversidad igual de las maternidades, que, que hay muchas maternidades, así como hay muchos feminismos, y que finalmente el ser madre no te quita ser mujer, no, no te quita ser amante, no te quita cualquier otra cosa que quieras ser, ¿no? que es un concepto, a los que se nos ha obligado a encasillarnos y que es un concepto que está en función del padre, pero que estamos en proceso de, de ir deconstruyendo. Vamos sumando más compas, ahí está Victoria, adelante Victoria y luego Daniela. ¿Victoria? Ahí estás. Hola. Eh, hola, eh, buenas noches a todas. Eh, bueno, lo que me deja a mí las intervenciones diversas que ha habido son más interrogantes con las que estoy. A, voy a abrir mi espacio personal para empezar a reflexionar. Eh, creo que. Me, me sitúo y me conflicto en este hecho de matar a la madre. Y también, no sé, con, con ese deber, aparentemente, ¿no? Entre comillas, de, de, de que también tengo que sanar a mi madre, para, para matar a mi madre para poderla sanar o, o resucitarla. ¿no? No, todavía no, no, no tengo algo muy estructurado, pero es como. Una orfandad que, por así decirlo, que, que siento ¿no? A, al momento de, de reflexionar de esto. ¿no? Es por eso que, que siento que yo me quedo con muchas más preguntas, interrogantes, reflexiones más profundas. ¿no? Y, y, y lo que hemos escuchado hoy con las panelistas y las otras intervenciones es eso, ¿no? poder desestructurar. Aquellos constructos que nos han enseñado desde pequeñitas, desde el vientre de la madre incluso, ¿no? Desde antes de eso, ¿no? Y bueno, eso. Gracias. Gracias, Victoria. Eh, Daniela. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo en realidad este, me ha parecido súper, súper lindo este espacio y les agradezco por esto porque creo que es algo que constantemente como mujeres estamos eh, nosotras preguntándonos y cuestionándonos, ¿no? Y esto de la idealización de la madre creo que es lo que se me queda y lo que decía hace un rato en el chat, del tema de romantizar la, la maternidad, ¿no? como se hace con el amor y del tema de que nosotros tenemos que ser de las madres abnegadas, las sufridas y las que siempre nos podemos postergamos ¿no? por nuestros hijos mientras más sufrida eres mejor madre también ¿no? y del tema de por más que nosotras como madres sepamos que no está bien esto y que queramos romper ese, ese esquema nos encontramos con una sociedad o con una familia o con un entorno cercano que nos va a juzgar constantemente por querer romper eso ¿no? entonces como contaba hace rato Jocelyn creo que era la que decía de que tenía su amiga que se encontró en el boliche con, con parientes, y cómo va a estar ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está de, ¿por qué está de joda? ¿Por qué no está cuidando a las guaguas, no? Entonces, este, parte mucho de, de construirnos y esto de repensar también en la historia de nuestras madres, ¿no? De dónde venimos y cómo hemos sido creada, criadas, y a lo largo de la historia, en realidad desde el principio de la historia, ¿no? Todo lo que es la religión y todo el tema de. Adán y Eva y que Eva tiene que, eh, no puede elegir, ¿no? Y básicamente en la maternidad nos han enseñado esa, esas cosas, ¿no? En, en nuestra familia igual, o sea, reuniones familiares que, no sé, todas las mujeres se reúnen en la cocina para hacer la ensalada, para cocinar, para servir a todos los hombres que están eh, alrededor de la mesa, ¿no? Entonces yo me quedo con eso, con el tema de, repensarnos desde, desde nuestra historia, nuestra historia personal y um, la historia de nuestras madres, de, de, de mi familia al menos, ¿no? Que, que son cinco mujeres, las hermanas de mi mamá y dos hombres que siempre fueron, pues, el, el típico eh, machito de, de mantener el orden y de, de llegar a la casa cuando, a la hora que quieran, sin ser cuestionados y las mujeres de estar para servir a los dos hermanos mayores, ¿no? Entonces, eso también repercute mucho en el tema de la maternidad y cómo criamos nosotros a, a nuestros hijos y que a partir de ahora también depende de nosotras romper esos esquemas, dejar de romantizar la maternidad y encontrarnos con nuestras madres y cómo queremos ser nosotras como, como madres también. ¿no? Gracias, Daniela. Vámonos con Mocha Noelia. Oh, hola, chicas. Igual... Eh... Quería un poco eh, en esto del libro, eh, lo que nos creo invita también a replantearnos la maternidad como una decisión ¿no? de cada una y no bajo el, el concepto de amor que ha arrastrado a la mujer a su mismo olvido de sí misma, a la sumisión. ¿no? Esta, esta maternidad que es promovida por la misma sociedad y muchas veces todo el tiempo ha sido legitimizada por las instituciones, ¿no? como la propia familia, la iglesia, etcétera, como único destino valioso, incluso válido para las mujeres que, nos, que nos, de cierta forma nos imponen, ¿no? que eh, siendo madres es como, que ese es el objetivo de nuestras vidas. Y que casi siempre esto es para perpetuar eh, este sistema capitalista y, y el patriarcado haciendo que que haciendo que hagamos hijos para el marido, para el Estado y para todos los poderes culturales masculinos, ¿no? Eso. Gracias, Noé Nos vamos con Cristal y después Patricia. Eh, bueno, uno de los puntos más importantes, como ya lo mencionaron, ¿no? que es esto de las voces. Y más que nada quería... Eh, dejar una de las frases que está en el libro, que me gustó bastante que dice y esto hasta que hagamos paz con ella, comprendiendo lo que le ha sucedido y empecemos a amarnos a nosotras mismas, que creo que es muy importante no hacer paz con nuestras madres y ya poder continuar con nuestra vida más que nada Eso. Gracias Cristal eh, Cristal, perdón Patricia nos vamos y luego Carla Reyes eh, buenas noches. Yo quería compartir una, una frase desde mi corazón y como mamá y decir que no existen madres perfectas, pero hacemos lo mejor que podemos. Y en ese sentido, me parece que eh, siguiendo eh, el perdón que nosotros tenemos que encontrar con nosotras mismas por los errores que cometemos dentro de nuestra maternidad, vamos a encontrar el camino para perdonar a nuestras madres. Y vamos a, espero, abrir un camino para que nuestras hijas nos perdonen también, ¿no? Y eh, dejar siempre un espacio de comunicación con nuestros hijos que probablemente no hemos podido tener con nuestras madres, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Patricia. Igual todos tus aportes en el chat están buenísimos. Eh, ahora nos vamos con Carla y después con Adriana. Dijo que ella crió una entrega con reclamo a un padre quien está visibilizado gracias a la voz poética de Ángela. Pero en ese reclamo hay un giro brutal en cuatro versos. Toma, él es otra pieza, para engrosar la fuerza y el trabajo, un tornillo más del engranaje propulsador absurdo de la vida. Un orden establecido donde la estructura capitalista es la que ha designado los roles a ser desenvueltos como hombres, como mujeres, y es la voz poética femenina la que pone en entredicho esa lógica y lógica, llamándole propulsador absurdo de la vida. Super, gracias, Carla. Eh, ahora nos vamos con. Adriana. Bueno, creo que el libro nos deja eh, pensando en romper paradigmas, en, en algo que yo, en una palabra que me encanta, eh, en revelarnos, ¿no? En revelarnos contra esta maternidad como mandato, contra esta típica maternidad. Hablábamos de que existen distintas maternidades, ¿no? Eh, algunas un poco incómodas para la sociedad, pero eh, hay una una especie de maternidad construida, estereotipada, ¿no? Revelarnos contra este tipo de, eh, de maternidad, revelarnos contra, contra esta construcción de mujer para el otro, contra esta construcción de mujer como objeto de deseo de otro, como esta construcción de, de, de que la mujer es una prolongación del otro, ¿no? En este caso, eh, la madre en función del padre, ¿no? Eh, Existe en función del padre. Entonces creo que es momento eh, de cambiar esos paradigmas, de rebelarnos contra, contra, contra este patriarcado que se ha adueñado de algo tan importante eh, para todos, ¿no? Eh, para no tratar de romper también con esto de eh, perpetuar eh, este sistema ¿no? que nos, nos ha usado, eh, ha usado a nuestras hijas. y y es así como se sostiene. Súper. Gracias, Adriana. Nos vamos con Connie. Dale, Connie. Hola, hola. Hola, ah, sí. Dale. Eh, bueno, me ha encantado realmente escuchar a las chicas. Un análisis genial, creo que hace tiempo, ¿no? Veía tantas posiciones que me han hecho preguntarme igual muchas cosas. Pero salgo igual con más preguntas que respuestas. Pero creo que eso es algo fundamental porque vas a ir construyéndote afuera, ¿no? Desde el contexto de cada una. Entonces, eh, no es que nos estemos enseñando a sumar el uno más uno igual dos y listo, digamos. Si no, podemos tener otras miradas, otras... Eh, ideas, no sé, compartir, eh, analizar nuestras mismas, nuestras propias perspectivas desde nuestros diferentes lugares. Es eh, realmente, creo que eh, este, este pequeño análisis o este, este de construcción de este libro ha sido para eso, para que yo me vaya a preguntar muchas cosas y no sienta que aquí se me haya enseñado o se me haya ideologizado, digamos, nada. Entonces, nada, chicos, eso. Muchas gracias y espero que haya otra sesión y me está pendiente siempre. Gracias. Gracias a ti, Connie. Eh, bueno, creo que con, con esto tenemos ya nuestro resumen. Eh, les leo un, un um, comentario de Cecilia que decía, este tema me parece urgente tocarlo, desmenuzarlo, debatirlo y eh, permanentemente hasta que la dignidad sea costumbre. Dice dignidad que se genera a partir de la deconstrucción de tantas creencias que nos han estado oprimiendo histórica y cotidianamente. El texto le puso nombre a muchas sensaciones que venía teniendo desde que tengo su razón, especialmente la fagocitación. Un abrazo. Gracias, Cecilia. Eh, Gracias a todas, compas. Muchas gracias por sus aportes, por animarse a hacer el resumen. Eh, gracias, Casilda, Joss, por, por guiar la sesión. La verdad, hubiera sido imposible lograrlo sin ustedes. Eh, ahí lanzamos una encuestita. Espero que la hayan visto. Eh, aquellas compañeras que, que se animaban a ser panelistas, déjenos ahí, ahí su correo en el chat. O si no, también escríbanos al Instagram, porfa. Eh, alguna forma de, de, de contactarlas, el mensaje directo, para que empecemos a armar la siguiente sesión. Eh, queremos que esto siga, queremos que este espacio sea un espacio permanente, post-cuarentena, post-todo, y que podamos ir construyendo entre todas, ha sido muy nutritivo de verdad. Y pues nada, eh, nos vemos el siguiente, subsiguiente viernes, ¿no? Eh, ¿Casile? Sub, subsiguiente viernes. Eh, nos vamos a dar igual una semanita para hacer las lecturas, y nada, vamos a estar anunciando ahí el link de inscripción y todos los pormenores por nuestras redes. Gracias a todas, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias, gracias a vos, Micho, gracias a todas por sus participaciones. tiene un montón de gracias, y creo que ha sido muy enriquecedor a seguir construyendo nuestros feministas. Nuestros ¿Sí? Chao compas, cuídense. Besos, abrazos a todas. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao.